Como están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, me dirijo a ustedes con dos finalidades. Una, extender a ustedes la información de lo que vamos a hacer en cuanto esta pandemia termine. Es decir, cuando tengamos verdaderamente la certeza que podemos estar en grupos, conviviendo, yendo al hospital, yendo a ver al médico, haciendo lo que normalmente hacíamos de manera diferente, por supuesto. Nada va a ser igual después de esto. Estamos trabajando fuerte para integrar no solo el apoyo psicológico, el apoyo que tiene que ver con la conducta humana que especialistas pondrán a disposición de nosotros para poder hacer con ustedes ejercicios que permitan recuperar confianza, sobre todo confianza, recuperar esta oportunidad de ser seres que conviven, que están interactuando. Eso lo vamos a hacer en cuanto termine esto, estamos preparando un grupo de especialistas en psicología y en conducta humana específicamente. También, por supuesto, habrá que hacer algo para entender que esto que estamos trabajando de manera muy, muy rotunda con los legisladores para que la terapia en casa sea una realidad, termine por concretarse. Hemos estado instruyendo de manera precisa cualquier cantidad de información que como carpeta ha llegado hasta los legisladores para que ellos puedan tomar decisiones en tiempo y forma. No creo que ninguno se niegue a ello, dada la importancia que esto reviste. De esto y más estaremos informándoles en los próximos días, para que ustedes tengan la misma frecuencia de información que nosotros tenemos. Muchas gracias.